en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, el Esposo que sostiene a la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes Mientras el Esposo está con ellos Llegará el momento en que el Esposo les será quitado Entonces ayudarán Cristo, el que guía la barca de la Iglesia Es siempre la causa de nuestra alegría Y por eso queremos sostenernos en la fe Y en el gozo del discipulado Como esta custodia que sostiene entre sus manos Juan Pablo II Él es el que nos mueve ...en una renovada y profunda alegría. Como sus amigos, lejos de estar tristes, estamos plenos y dichosos. Y por desborde de gozo, hemos de comunicar esa alegría, el Evangelio de la Alegría... ...a muchos hermanos, aún en cuaresma, con mayor razón. No se trata de caras tristes, se trata de un corazón contrito, pero de una actitud abierta. Un día, cuando el esposo no sea quitado...